Esto me está empezando a gustar Y ya no me puedo controlar Que esto sea eterno Que no termine esto Sé que el tiempo está para gastar Y contigo lo quiero usar Apaguemos el celular Igual nadie nos puede llamar Llegó de la nada y ahora es mi todo Desde el primer momento vi que brillaba Y esta vez no jodo, y esta vez no jodo Contigo quiero de todo